Nuestra Constitución nos da la seguridad de que en Puerto Rico todos y todas podamos practicar nuestra fe, cualquiera que sea, sin temor a ser discriminados o perseguidos.